Yo sí. le voy a bajar los tungo? gráficos Creo que empecé a grabar estoy bajando los gráficos Gráfico potata ¿Estás grabando? En la la en bosque. me quiere matar? Esta. Todo más tiene antiguo sniper. Soy Raco. ¡Hola! M 15. Estoy. Tiene Estoy WhatsApp. El... San José. ¡Cómo va eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Una eternidad más tarde. Agastan 25 horas además del escudo. Matrix. Espera. De él, pero no frutos. el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo mañana pero al final resultó que era cierto mi hijo había ido de casa en casa en todo el vecindario dos semanas diciendo a los vecinos que era mi hijo y que estaba reuniendo fondos para un falso evento de caridad de la policía Hace